Tiene la palabra su señoría. Gracias, Presidente. Señora Ministra, en 2012, hace ya seis años, el Partido Popular decretó un apartheid sanitario en nuestro país con el decreto 16/2012, de exclusión sanitaria parte de la población, dejó de tener asistencia sanitaria gratuita y se instauró el copago farmacéutico para los pensionistas. Usted sabe que estas medidas son ineficaces y, y que no ahorran dinero, como, como así se dijo, para justificar la implantación, sino lo contrario. Usted sabe que una enfermedad maltratada o tratada tarde o la falta de prevención o la falta de adherencia a los tratamientos no disminuyen los costes sino que los aumenta. Esto hablamos en términos económicos, hablamos en términos de coste social y humano, pues es incalculable el daño y el dolor causado por este decreto de exclusión sanitaria. El viernes de la semana pasada la ministra CELA, la ministra portavoz de su Gobierno, anunció la medida de restaurar la universalidad de la sanidad, mi pregunta para usted es cómo y cuándo tiene previsto su ministerio restaurar la universalidad del derecho a la salud y eliminar las trabas de acceso a los tratamientos como son los copagos.